Béisbol. Muchas gracias, gracias. Entonces encuentras las estrellas en una situación fuera de la clasificación. Ayer pudieron empatar con el conjunto de los de los, oh bueno, antes de ayer ganarle a los gigantes. Ayer un juego difícil. ¿Qué has visto, eh, ¿qué, en, en qué situación eh, que pudiera mejorar de las categoría que usted le ha encontrado en No, ahorita las cosas obviamente se ve que no están saliendo, eh, estamos en este, una mala racha obviamente para comenzar la temporada, pero como dijiste ahorita, o sea, tenemos el talento, hay material para, para hacer un mejor papel, pero más que nada es levantar el año, cuando uno pierde, cuando uno está desesperado y hay presión, pues hacemos cosas que no se deben hacer, pero más que nada es tranquilizar al equipo, que jueguen sueltos, pues, que jueguen béisbol, como saben jugar y esforzar. Bobby, sin lugar a dudas el equipo no, no le está, no le han estado saliendo bien las cosas. Pero te llegó de sorpresa este nombramiento. ¿Cómo, cómo has recibido esta situación? de directivas una la adición que ya que tomar, tomar pero él hizo un buen, buen trabajo. Pero ahora, con la que ya las juegas también con el listo, o sea, no han salido las cosas, o sea, sido sea, situaciones donde el béisbol no lo no has dado, ojalá que ya puedan salir. Entonces, ya llegas a dirigir a las estrellas, ¿qué vas a implementar en el equipo? ¿Qué piensas que vas a hacer para que las estrellas puedan tomar una buena racha? Entonces, la primera meta, entrar entre los cuatro clasificados. Primeramente, es, es quitar la presión. O sea, que me lo den a mí, o sabe, ya, ya como dirigente, ya si sí, yo, yo aguanto todo lo que la decisión hice y yo, no preocuparnos por, por eso. Que pueden suelto el béisbol sin presión. este es, es, es un juego que, que se divierte bueno, y hay que jugarlo así, suelto y las cosas. Salen. Llegaron unos jugadores a reportar a las estrellas para Snyder. Eh, ahora mismo no recuerdo en okay, el. Eh, Nate y Brady entonces llegaron a reforzar a las, a las estrellas sin embargo parece que el viaje fue bien largo porque le ha tomado problemas empezar a batear bien eh, ¿qué, ¿Qué pudiste hablar con ellos? ¿Qué entiendes que, que pudieran hacer para ayudar a las estrellas? No, pues, primeramente, este, ellos vienen de, de estar en su casa. Entonces, eso es un Spring Train para ellos. Entonces, ellos tienen que poner en forma. Es, es lo, lo, lo malo de, de, de las días de invierno. Es cuando uno agarra peloteros en medio de la temporada, están en su casa sin nada. Entonces, llegan aquí, es, tienen que recuperarse, tienen que ponerse en forma, y eso dura, dura este tiempo para quedar en el ritmo. Entonces, es lo que ellos ocupan ahorita, es más arriba. Bobby. ¿Y la relación, eh, dirigencia, jugadores, cómo está en estos momentos? No, pues bien, o sea, como, como le digo, ahorita ya a, a, habló José Mayor del equipo, ese hijo, y, este, y ahorita es más tarde. Ah, obviamente, todo, cuando las cosas no salen bien, todo uno está apuntando los dedos a cada persona, a cada, a cada área de cada negociación, pero para mí, ahorita, no, no es tanto eso, tanto es el que el entrenador de juego no se hace las cosas, no pero si jugamos nuestro mejor béisbol, o sea, nos puede tener. Bueno, entonces, ya por último, ¿cuál es, eh, si tienes la alineación eh, así rápido de memoria que pueda sorprendernos nuevas acá, el programa en vivo y eh, cuáles serían los lanzadores a partir de mañana, fuera del abridor de hoy, que estarán actuando por las estrellas? No, pues sí, este mañana este Vázquez va a puchar, igual que un. un, un extra...